No hay persona humana sobre la faz de la Tierra que no se haya emocionado al ver por primera vez la Plaza de España de Sevilla. Es sin duda uno de los lugares más espectaculares que tiene la ciudad ideal para hacer fotos. Muy bonita, es increíble. ¿Y de dónde estás? En francés, France, Nice, <risa> <risa> Peace and Love. <risa> A propósito, ha sido hoy un muy buen día. Y ahora, Primines, vamos a aprender más cositas de este hermoso lugar en la capital de Andalucía. Su arquitecto jugó de local en la ciudad. Es el arquitecto sevillano Aníbal González, que construyó esto de una forma semiolíptica para que represente el abrazo de la antigua metrópolis con sus colonias. Hoy que estoy grabando es día viernes por tanto hay bastante, bastante personas pero bueno hay días en fin de semana que normalmente regularmente está muchísimo más lleno. Ahora es preciso hablar de los bancos. Son un total de 48. Deberían de ser 50, representando a las comunidades autónomas y también a las provincias que tiene España. Deberían de ser 50. ¿Por qué? Porque Canarias anteriormente no estaba dividida en dos provincias, como son Gran Canaria y Tenerife. Por cierto, si algún dato en este video lo damos equivocadamente, pedimos disculpas. No lo hacemos con algún propósito. Algunos, algunos banquitos están ocupados, no podemos grabar, porque a pesar de que estemos grabando, pues siempre hay que respetar. Sí, ahora vamos a hablar de la Torre Sur y de la Torre Norte, allí en la tienda. La oficina de extranjería siempre bastante llenos, ahí es donde bueno, tenemos que venir los residentes pues, para sacar nuestros papeles y estar legalmente aquí. Las oficinas que bueno, están a nuestras espaldas, no las hemos visitado mucho, pero bueno también están aquí y sería interesante en algún momento eh, saber y poder compartirles más de ellas. Eso es lo que te encontrarás en la Torre Norte, pero ahora vamos a la Torre Sur para ver qué podemos hacer allí. Dan ganas de bailar, pero este video lo intentamos hacer de una forma seria, vamos a la... Allí está la Torre Norte y voy a hablarles de una oficina que resulta también bastante importante. Que te divierta un montón. <ríe> Muchas gracias. La calidez de la gente siempre es algo especial. Oficina 060. Muy importante, porque si tú eres ya residente... En Sevilla legalmente has vivido 3, 2 1 años, según sea tu condición o la forma en que tú viniste aquí, ya puedes tramitar los los trámites, valga la redundancia, de tu nacionalidad. Por tanto, la oficina 060 de la Torre Norte es también a lo que debes apuntarte. Nos han recomendado subir, vamos a subir y disfrutar, nunca para de tocar. Por cierto, eh, ma la mayoría de personas siempre te hablan en inglés porque no saben de dónde tú eres y dicen que el inglés es el idioma universal, pero cuando ya me ven que hablo español, pues, todo más chévere y todo mejor. ¡Estamos aquí! Bueno, esto siempre permanece cerrado, no sé específicamente la razón pero bueno, si tú la sabes, déjamelo en los comentarios. <risa> Un buen paseíto, tarde de los patos y una vuelta en bote por la Plaza de España. ¿Vamos? Mira, son, va por tiempo, son 6,35 minutos o 1 hora y 10, 10 euros. Ahí hay que el tiempo, ¿no? Vale, gracias Oye, si sí está bastante económico ¿eh? Lo, lo veo bien Lo veo bastante bien, bastante cómodo El arquitecto, el creador De toda esta maravilla Si lo ves y dices Que no sabes quién es Pues él es el creador de de todo esto, el arquitecto de esta obra maestra. Gracias, Aníbal González. Los coches caballo, el caballero nos ha dicho que tiene un valor de 45 euros. Un, plan, un, un viaje por toda Sevilla. Con sus pros y sus contras. También es la tradicionalidad de España de Sevilla es algo impresionante. Bueno, es un vídeo que tenemos pendiente. ¿A que sí? Y todo esto es la Plaza de España de Sevilla. Espero que te haya gustado el vídeo. Bueno, se si vienen más sorpresas. Cámara, cámara, cámara, por favor, da la vuelta. Pronto estaremos hablando del Parque de María Luisa. Yo soy Dani Pinzón, tu primo de corazón en Latino. Chao, una próxima aventura.